Spider Man, Spider-Man, on the wings of the Spider-Man. On the channel was a dead, Cause the Z when the Spider Man the jam. He counted Spider Man. Whoa. Uh, hoy sí hace frito. Sensación térmica. Uh, así que hoy sí. Está fresquito. Lo importante es abrigarse. ¿Verdad, Luca? Verdad. ¿Verdad? siempre abrigarse. Y preparar el auto. Ah, entre las cosas importantes que tenés que saber, cuando hace mucho frío, en la noche sobre todo, que te había mostrado estos conectado al motor para que no te pase esto este por ejemplo lo deja acá también el del fondo este está reabandonado hace no sé cuánto ya me tiene repodrido este salimos vamos a desconectarlo. Guardamos el cable para la próxima ocasión, y a manejar. Voy a ir adentro a explicarte mejor de cómo funciona esto, porque se me están congelando las bolas de fraile, estarían bien para acompañar a este café. Voy a contar por qué conectamos el auto cuando hace frío. Como sabéis el invierno es bastante duro y conectándolo a la electricidad en la noche va a hacer que los componentes del vehículo sigan funcionando. También va a reducir la tensión en la batería y va a facilitar que el motor esté girando. De paso, te tengo que confesar que esto lo googleé porque no tengo una idea de autos. Yo siempre manejé motos. Pero bueno, ahí tiene la información. Ya llegué, tengo que sacarme tres fotos de frente y tres fotos del lado derecho, tipo pasaporte. Ah, y sí, no encontré mis lentes, así que estoy usando las lentes de Brandy. <música> Con respecto al avance de los papeles migratorios, el miércoles tengo una cita para hacer mis huellas digitales porque tengo, me pidieron los antecedentes no penales. Entonces, todo ese proceso, como estoy en Canadá, lo tengo que mandar a la embajada canadiense en México. Ya te expliqué como viví tantos años en México. Tengo que hacer los antecedentes no penales eh, desde México. Y ya me saqué las fotos eh, que son de las de pasaporte. No sé por qué estas fotos de pasaporte siempre... parece como que uno es malo. Yo soy bueno, señora. Ah, y otra cosa que no sé si te diste cuenta, pero bueno, sí, me afeité. <ríe> es para la foto, porque te piden foto sin cabello facial. Como colita de bebé. Y ahí va, avanzando el proceso de a poquito. Una de las cosas que no sé si te había comentado es que el sábado pasado también hubo nuevas reglas para abrir eh, estudios de baile o gimnasios, de 9 a 18 años los chicos ya pueden ir eh, a clases de baile presenciales, así que Brandy está contenta por, porque hoy por ejemplo tiene clase de baile y ya los chicos pueden ir a tomar sus clases. Así, así es, sí, todos los deportes, ¿cómo dice? minor, minor es. Ah. pero no hay partidos, solamente hay Prácticas. prácticas. Para las prácticas, los menores de 18 años ya y pueden... Máximo de nueve chicos con una profesora o un coach. A partir de esta semana ya se abrieron varias cosas. Los negocios de los shopping ya pueden tener más gente dentro de sus negocios. Los restaurantes ya abrieron con mesas separadas con distancia social, pero ya volvieron a abrir. Así que de a poquito, estas primeras tres semanas de febrero, va a ser como una prueba a ver cómo van los casos para reabrirse otra vez de a poquito, una vez más. Y pasar a la siguiente fase. Necesita comprarse unos jeans. Estás perdiendo peso, dice. Ricardo. Entro a ver jeans y ahora veo otra cosa. Ay, siempre, siempre. Y así terminamos el vlog de hoy. Espero que estés bien. Bye. Nos vemos. Ánimo. Acordate, comentá, suscríbete. Compartí todas las cosas de internet. Un beso para todos. Nos vemos. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.